Senadora Palencia. Señora Ministra, la magnitud de, de este problema que las decenas de plataformas de personas afectadas han puesto de manifiesto, pues urgen actuaciones desde el Gobierno, actuaciones concretas, además y de manera inmediata, porque verá, estas plataformas, además de clarificar el calibre y la magnitud del problema y la indefensión, efectivamente, de las personas consumidoras frente a los grandes... Consorcios de, de estas empresas, pues también están defendiendo el derecho a, a la salud y las graves consecuencias que tiene convertirnos a, a la ciudadanía en meros clientes en vez de, de pacientes usuarios con derechos sanitarios. Por eso es hora de, de actuar y dejar de, de debatir después de iniciativas aprobadas tanto en parlamentos autonómicos como, como en el propio Parlamento. Nacional y urge actuar con responsabilidad. La magnitud de la causa judicial ha provocado que se ocupe la Audiencia Nacional. De la misma manera, el Gobierno tiene que ocuparse y tiene que dar soluciones de Estado. Urge convocar el Consejo Interterritorial de Salud para coordinar con las comunidades autónomas. Urge coordinar con ellas un servicio especial que atienda las necesidades, coordinando partidas presupuestarias de emergencia y medios sanitarios públicos para que estas personas puedan finalizar sus tratamientos. Urge sacar, en definitiva, a estas personas en el callejón sin salida, aunque se encuentran con, con los tratamientos a medias y, y, encima, acosadas por las compañías financieras para que paguen esa deuda contraída. En definitiva, señora ministra, urge hacer de Gobierno, actuar con responsabilidad, poner coto a los abusos de empresas y ocuparse de las personas afectadas. Las personas necesitan hechos y no buenas palabras. Señora Carcedo, ahora usted es ministra, ahora usted es Gobierno, tiene usted que actuar ahora.